Muy bien, estamos en la segunda parte del, del video sobre edición de imágenes en modo simple. Lo que vamos a hacer ahora, trabajando desde, desde Linux, es ir a abrir el Color Paint. Ahí lo tenemos. Abrimos el, el programa, recordemos siempre lo siguiente. Eh, Permítanme simplemente hacer esto rápidamente, ustedes ya están viendo cómo redimensiono las ventanas. Es muy interesante el redimensionamiento porque podemos aprovechar mejor la pantalla, como vemos aquí. Recordemos que primero abrimos el programa y luego al programa le vamos a pedir que abra la imagen. No hacemos clic en la imagen, no hacemos clic derecho, nada en la imagen. Simplemente vamos al programa. La imagen es como que no existiera por ahora. Lo que importa es el programa en este momento. Entonces abro el programa. Una vez que lo tengo abierto, le doy a archivo, abrir. Igual que lo que hacíamos en Paint, recuerden eso. ¿Sí? En, el, en el video sobre Paint Estuve explicando Algunos conceptos interesantes Que también aplican a Color Paint Si no lo vieron, por favor Es, es una buena recomendación que lo vean ¿tá? Antes de seguir con este video Y después vuelvan aquí Entonces voy a ir a otras imágenes Y este programa sí me muestra todo lo posible No me muestra solamente las imágenes Bitmap O solamente las imágenes que Color Paint Es capaz de abrir Según un estándar predefinido O un programa diseñado hasta cierto punto porque más allá no puede ir me muestra todas incluso este ustedes van a abrir van a abrir cuando cuando abra esta imagen no se va a abrir con un fondo negro se va a abrir con un fondo que indica transparencia miren este cuadriculado blanco y gris se utiliza para indicar transparencia quiere decir que aquí no hay nada cuando yo abra la imagen con un visor cualquiera, cuando le haga clic para abrirla, o doble clic para abrirla, en este caso, en la imagen anterior sí va a ver todo negro el fondo, en este caso no se va a ver nada porque es transparente, voy a maximizar como hice, como hice con la otra, me van a dejar de ver por un rato, eh, es bastante similar en general este programa al anterior, nada más que tiene mejores opciones porque es mucho más moderno y está mejor diseñado tiene los colores aquí, lo mismo que el otro, tiene las, las barras de herramientas, las herramientas las tiene todas acá, se parece un poquito a lo que es GIMP o Photoshop, apenitas. Tiene algunos menús y ya tiene predefinido todo lo que tiene que ver con texto. O sea que no se nos va a abrir un cuadro de texto cuando queramos escribir en el dibujo. Y el cuadro de texto en vez de una A está representado por un cursor o por una I, en este caso, pero es lo mismo. Empecemos por lo mismo que en el otro, el profesor nos pidió que le pudiéramos nombre al departamento de Artigas, voy aquí, hago un clic, voy aquí, hago un clic y voy a poner Artigas a chico porque en este caso me está quedando blanco la parte de adentro, podemos ver cómo se hacen transparencias en otro video también, pero estamos trabajando con herramientas Haciendo las cosas muy sencillas, por lo tanto no vamos a ir ahondando en, en demasiada cuestión, sino los videos se hacen de 20 30 minutos y terminan por, por poder aburrir. Otra gran ventaja que tengo en este programa es que yo puedo desplazar a esta etiqueta que recién acabo de crear y la puedo dejar en donde yo quiera. ¿Ven? En el otro, no, en el otro vos escribías y te quedaba la, inf la información ahí, directamente. Bueno, ahí tengo eh, al, al el departamento de artigas señalizado también puedo cambiarle de color eh, simplemente haciendo clic aquí adentro y eligiendo el color que yo quise, que, que quiera ¿sí? vamos a dejar en naranja ¿tá? acá puedo cambiar el tipo de letra eh, al que yo quiera por ejemplo esta o no sé o esta puedo cambiarle el tamaño puedo ir acá y ponerle mucho más tamaño del que, del que realmente a ver. A ver si escribo de vuelta. A ver si me deja cambiar el tamaño. Bueno, hay algunos tipos de letra que no permiten ir más allá de un, de un tamaño predefinido. Pero... A ver. Vamos a elegir... Vamos a ver esta. Esta está interesante. Bueno, ahí lo que tuvimos fue un error, un problema. Clic, eh, control Z y el programa me va a llevar por todas las cosas que hice hasta que no me va a mostrar más nada entonces voy de vuelta hago clic en la en el cuadro de texto lo dibujo al cuadro de texto o le hago clic nada más encima y escribo artigas y voy a poner en color naranja o marroncito luego achico el cuadro de texto y luego lo muevo para donde yo quiera perfecto después eh, teníamos que señalizar que señalar el departamento de salto bueno voy a una, hay una herramienta acá que es un rectángulo redondeado voy a seleccionar el color por ejemplo amarillo y voy a seleccionar el departamento ¿Está? es más claro es más interesante este programa es más le puedo dar sobre la marcha eh, el grosor requerido a, al, al rectángulo o a la figura geométrica que yo esté haciendo voy a darle control z para deshacer eso Voy a elegir la herramienta, voy a elegir el tipo de herramienta, que es un, como dice bien aquí, rectángulo redondeado, pero eh, transparente por dentro, sin relleno por dentro. Y voy a elegir el grosor máximo permitido por este programa. Y voy a ir al departamento de salto y lo voy a señalizar. ¿Qué toca hacer ahora? Sacar una flecha por el costado y decir que ese departamento es alto. ¿Por qué? Porque es un ejemplo nada más. No es porque el profesor lo haya pedido, porque yo lo estoy sugiriendo. Voy a ir ahí, voy a dibujar una flechita, voy a ir al cuadro de texto como fui hoy aquí, y voy a poner... Voy a escribir... Saludos para los salteños. Voy a achicar el, el cuadro de texto o lo voy a redimensionar para que se adapte a mis necesidades lo voy a mover exactamente para donde yo quiera por ejemplo ahí, y ahí me quedó la etiqueta del departamento se ve bastante mejor con este programa, ¿verdad? ahora tenía que señalizar a Montevideo, entonces voy a la herramienta línea voy a ir para este lado en el caso anterior fui para el otro lado Vamos a hacer sobre la marcha, vamos a cambiarle el color a esta flecha que acabamos de hacer. Pongámosle que queremos hacerla en color rojo. Seleccionamos el rojo, seleccionamos la herramienta pincel que anda por aquí. No, la herramienta de pintar que es el baldecito este. Es un balde inclinado hacia la derecha con una gota de pintura cayendo. Y vamos a hacerle clic a la flecha. ¿Vieron qué sencillo? En este programa si querés agrandar la imagen para trabajar con mayor amplitud, haces control más y ahí vas a donde vos querés lógicamente con control menos la achicás a la imagen cuanto tú quieras cuantas veces quieras si ¿sí? control menos va hacia atrás la imagen y se achica control más se agranda entonces yo puedo trabajar y puedo retocar una foto con mucho mayor eh, comodidad que como lo hacía con el otro programa voy aquí al cuadro de texto y voy a poner Este video, redimensiono el cuadro de texto posicionándome sobre los cuadraditos celestes. Luego voy. Cuando yo me posiciono sobre la línea punteada, el puntero del ratón se transforma en una estrella de cuatro flechas. Quiere decir que puedes ir para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda y hacer todo lo que quieras. ¿tá? Hacer un 8 si querés con esto. Entonces ahí la ubico. Si la quiero redimensionar, no tengo que ir a este símbolo, sino a este, por ejemplo, o a este a este entonces le doy el tamaño que quiero y hago clic ahora hago control menos para achicar la imagen y lo otro era pintar ¿Sí? vamos a pintar cualquier departamento de por aquí con la herramienta aerógrafo la herramienta aerógrafo eh, bueno, también puedo también lo que puedo hacer a ver si me permite seleccionar una forma determinada y pintarla por dentro vamos a ver si nos permite porque esto nunca lo hice realmente pero es muy sencillito voy a ir aquí y a pintar no no sirve eso lo que podemos hacer es tratar de con, con formas geométricas tratar de rellenar un departamento y luego pintarlo a ver uno medio difícil acá por Ah, pero para esto se precisa el rectángulo con fondo Así que voy a hacer control Z y voy a ir de vuelta Selecciono eh, la herramienta rectángulo La herramienta rectángulo relleno Y voy a intentar pintar Este departamento de aquí De la manera que me salga mejor Recordemos que estamos usando Herramientas Que tenemos a mano No las que quisiéramos Tener a mano Sino las que hay las que podemos usar así voy a ir tratando de rellenar todo ese departamento y los departamentos que me pidan no importa cuáles sean luego para el contorno voy a seleccionar línea la herramienta línea con el grosor máximo me voy a posicionar acá y voy a ir haciendo esto entonces va más o menos va quedando se ve se puede apreciar ahí con clic con el clic izquierdo, yo posiciono el primer punto de mi línea donde yo quiero. Y sin soltar el clic izquierdo, muevo el ratón. Por ejemplo, yo hago clic izquierdo aquí y en la medida en que no lo suelte, yo puedo posicionar el segundo punto, el último punto de la recta en algún lugar. Entonces, ahora sí, cuando suelto, me quedó la recta. Voy a hacer control Z para sacarla de ahí y voy a seguir pintando. Hago clic, arrastro, suelto. Hago clic, arrastro, suelto. Hago clic, arrastro, suelto. Hago clic, arrastro suelto. Supongamos que no era rojo, que era azul el departamento. Bueno, selecciono el color azul. Voy a la herramienta de pintar, de rellenar. Y hago clic arriba del, del color. Como hice con la flechita que era amarilla y la transformé en rojo. Si tengo que ponerme exquisito y pintarlo hiper bien, muy bien. Bueno, hago control más para agrandar el departamento. Voy a asegurarme de que esté el color azul aquí ya prediseñado o predefinido voy a ir a la herramienta a ver qué me puede servir acá para hacer esto bueno voy a seguir con lo mismo voy a seguir con con las líneas voy a seguir pintando así si no también puedo hacerlo con el lápiz para hacer trazos más finos pero en fin hay posibilidades un montón para este tipo de trabajo hay que ser muy creativo en este caso eh, y por un lado por parte del cuerpo docente saber que los estudiantes no tienen las, todas las herramientas necesarias como para hacer los trabajos y por el lado de los estudiantes comprender que los profesores estamos haciendo todo lo posible para llegar a ustedes y brindarles eh, cualquier tipo de, de material que pueda ser necesario para desarrollar sus, sus trabajos. Última cosa, ¿cómo guardo mi trabajo? Si yo le doy guardar aquí, así como está, lo que voy a hacer es perder la imagen que bajé del mail del profesor, perderla para siempre. Me va a quedar esta imagen en lugar de esa. En, en este caso lo que voy a hacer es ir al menú archivo, guardar como. No le voy a dar guardar, porque guardar es sobreescribir lo que ya existe. Y una vez que lo haga, perdí para siempre la imagen anterior. Entonces archivo, guardar como. Y en vez de mapa de Uruguay, Subdivisiones, BMP o lo que sea. No, BMP no. Acá voy a seleccionar PNG, primero que nada. Que es uno de los formatos más... Uno de los mejores formatos de imágenes que existen. Eh, una vez que seleccione PNG, el programa me va a cambiar la extensión. Va a dejar el mismo nombre, nada más que con la extensión PNG. Antes era extensión este Bitmap, extensión BMP, ahora es extensión PNG, por Table Network Graphics, y lo voy a guardar en el mismo lugar, en el mismo lugar donde estaba, estaban documentos otras imágenes. Guardar, salgo del programa, voy al navegador de archivos y aquí tenemos el mapa de Uruguay PNG. Entonces ahora lo abro y que se ve, se ve todo lo que yo hice. No estará muy bien pintado aquí, no estará muy derechita esta flecha, bueno, las etiquetas tendrán color blanco en el fondo, este amarillo no me habrá quedado muy bien, pero es mi primer trabajo, es mi primer trabajo y, y lo hice con mi esfuerzo y vale, lo que no vale es quedarse solo con eso siempre, hay que desarrollar nuevas técnicas y buscar nuevas alternativas. Pero para ir empezando, creo que esto ya es más que suficiente. Perdón si se hizo muy largo el video, pero quería ser muy claro y muy directo y abordar alguna herramienta de la manera que lo haría cualquiera. Ya vieron que aquí no usamos transparencias, no pintamos las cosas de forma perfecta y eso no importa, lo que importa es la intención y el querer hacer las tareas. Así que bueno, este, hasta el próximo video, como les digo siempre.